Listo, Liz. Tienes tu micro apagado, Liz. Muy buenas tardes a todas y a todos y todes. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Itzel Rodríguez Mortellaro, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que comparta con nosotros y con nosotras y con nosotros su experiencia sobre el muralismo. La doctora Itzel es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, se dedica a la investigación, divulgación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México. Su área de especialización es el muralismo mexicano y en particular, la obra de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. Imparte clases en el Colegio de Historia y en el posgrado de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, la doctora nos viene a acompañar con un tema que será muy interesante y le agradecemos muchísimo la charla del día de hoy. Eh, está dedicada al nacimiento de un arte público y comprometido, la primera etapa del muralismo. Muchísimas gracias, doctora. Te dejo la palabra. Gracias, Liz. Muchas gracias a Comunidad UNAM por, verme, por esta invitación. Y bueno, y, y que sirva también para conmemorar estos 100 años del muralismo porque precisamente en mayo de 1922, hace 100 años, se encargaron los primeros murales en la Escuela Nacional Preparatoria, que, como saben, está en el antiguo colegio, San Ilde, era, en el antiguo colegio de San Ildefonso, y que forma parte del patrimonio de la UNAM. Entonces, pues vamos a comenzar esta charla, estableciendo, digamos, el, las generalidades, de lo que fue el origen del muralismo. Vamos a ver algunos aspectos que, a los que dio continuidad, tanto en lo, en lo artístico como en lo ideológico. Y vamos a ver también las obras, digamos, paradigmáticas de la década de los veinte. Mi intención con esta charla es pues, mostrar este arranque del muralismo, estos momentos en que se fundan los principios rectores de lo que se conoce como muralismo. Y también este momento en donde se establece que este, esta expresión artística tiene una vocación pública y social. Y se crean estas, empiezan a crearse estas imágenes, o lo que conocemos en la historia del arte como la iconografía del muralismo. no El repertorio de imágenes con las cuales nosotros identificamos que esa es una pintura mural. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver la... Vamos a empezar a ver la presentación de imágenes que nos va a llevar a la década de los 20 y un poquito más atrás. Espérenme que voy a hacerle pantalla completa. Ahí está. Bueno, creo que tenemos que empezar por decir que el muralismo está asociado a la revolución mexicana ¿no? en principio el muralismo se entiende o se ha entendido como una consecuencia como una digamos una, una manera de, de una forma de expresión artística que está íntimamente ligado a este a esta guerra civil a esta lucha que se dio durante una década en nuestro país y sí, sí tiene que ver totalmente el espíritu del muralismo tiene que ver con esa lucha civil, con esa guerra, pero también hay continuidades que los llevan hacia más atrás y que tienen que ver con eh, ideas, conceptos y, y líneas, digamos, de pensamiento que están ancladas en el siglo XIX, ¿no? sobre todo en el liberalismo mexicano. Entonces, aquí les traje un par de imágenes que tienen que ver con con esta nueva, digamos, irrupción del, de lo que después se va a denominar el pueblo, lo pongo entre comillas porque el pueblo es también una construcción de, de, eh, de una imagen, no de una imagen de lo que se conoce como el pueblo. Lo vamos a ver nosotros pues, reproducido en muchas fotografías de, por ejemplo, de, la, de, los, de los hermanos Casasola y todas estas, eh, registros, estos testimonios que se, que se dieron durante la Revolución Mexicana, de quiénes eran los que se movilizaban, quiénes eran los que participaban en las batallas, quiénes eran los que a través de sus reclamos sociales le dieron este carácter, este signo a la Revolución Mexicana como una revolución social. Y una revolución que cuyos líderes, cuyos caudillos eh, pues en em eh, reclamaban, digamos, todas las reivindicaciones en nombre del pueblo, en nombre de los campesinos, en nombre de esta población que había sido, pues, marginada o había sido sometida por el antiguo régimen, ¿no? El Porfiriato. Entonces, creo que vale la pena empezar con estas imágenes, porque después las vamos a ver pintados a estos personajes, los vamos a ver pintados en. Estos murales que se van a empezar a, eh, a encargar en la década de los 20 y que se van a plasmar en los edificios de carácter oficial o edificios públicos. Eh, por supuesto que creo que el mayor representante de estas, de creación de estas imágenes es Diego Rivera, pero también hay otros muralistas que contribuyeron, digamos, a, a la representación de, lo, de la noción de México eh, en términos de las personas, en, en términos de las costumbres, en términos del paisaje incluso, durante la década de los 20 y fueron, digamos, teniendo una evolución hacia los 30s, 40s, 50s. Bueno, creo que también es un momento para hablar pues, de los antecedentes, de las continuidades y de cómo en el para 1921, eh, cuando llega se funda la Secretaría de Educación Pública y el primer ministro de Educación es José Vasconcelos, y hay una serie, digamos, de características culturales que se retomaron hacia 1921 y en 1922 cuando se encargaron los primeros murales. Cuando, llegaron, cuando empezaron a pintarse los primeros murales en, en inmuebles que ahora pertenecen, que son patrimonio de nuestra universidad, como el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, que es ahora el Museo de las Constituciones, o el antiguo colegio en San Ildefonso, que es ahora pues, el Museo de San Ildefonso. Eh, cuando empezaron a pintarse ahí esos murales, pues ya habían otros artistas que habían empezado a desenvolver una iconografía de tipo nacionalista. ¿no? Entre ellos están Saturnino Herrán, Germán Gedovius, que eran profesores en la Academia de San Carlos, y que están respondiendo a, un, a una están haciendo, digamos, una expresión del nacionalismo de estos años, ¿no? Ya estamos hablando de la década revolucionaria y, eh, y esta visión, digamos, más social o más cultural del pueblo como, como eh, asociado a la cultura material, digamos, al, a los textiles, a unas ciertas regiones, a un cierto... Eh, digamos, tipo de personas que se representan, ya había comenzado hacia 1912, 1913, 1914. Entonces, cuando eh, 1922, pues ya había toda una serie de imágenes, digamos, una, una serie de imágenes de lo nacional que se empiezan a recuperar y a reelaborar. Eh, entre estos antecedentes importantes, pues también tenemos que mencionar por un lado, las, la recuperación del arte popular que tuvo un momento pues, álgido en 1921 con la exposición de artes populares que se realizó en el marco de los festejos del centenario de consumación de la independencia, en, de la, de la independencia que organizó el gobierno de Álvaro Obregón. ¿sí? Álvaro Obregón sube a la presidencia, se se ostenta como el primer gobierno postrevolucionario, el, digamos, el gobierno que le está encargado de la reconstrucción nacional, el gobierno que está encargado de un renacimiento en México después de 10 años de lucha y de guerra civil que costaron, pues costó muchas vidas, ¿no? Entonces, esta, estas exposiciones que se empiezan a realizar a partir de 1921 en donde lo que se exalta, digamos, que es el alma popular a través de los objetos de arte popular, o las publicaciones como esta que les traigo aquí, que se llama Las Artes Populares de México, y que era como el catálogo de la exposición de artes populares, o incluso lo que vemos de este lado, que es el cuadro de Fernando Leal, que se llama El Indio del Zarape Rojo, ¿no? Ahí vamos a estar ya reconociendo, pues, algunos de estos eh, motivos que nosotros después vamos a, a ver en los murales. Uno de los personajes, digamos, promotores in, importantes que siempre hay que mencionar cuando hablamos de antecedentes es Gerardo Murillo o mejor conocido eh, como el Doctor Atl. Eh, el Doctor Atl fue un, pues un artista, como sabemos, muy con, polifacético, con muchas eh, inquietudes y muchas... Eh, intereses, él era artista, él era vulcanólogo, él era, incluso buscaba petróleo, buscaba oro, o sea, tenía, era una persona con una enorme energía creativa, y fue uno de los eh, maestros, de, o incluso fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1914, después de que cae la dictadura de Huerta, que empieza a animar a los artistas a hacer un arte social. Sí, él dice, los artistas somos obreros, los artistas somos eh, como los artesanos, pero tenemos habilidades pictóricas, los artistas debemos trabajar todos en taller, hacer trabajo colectivo, e incluso se dice que él fue de los primeros que propuso la idea de pintar murales. No fue posible por las condiciones de la revolución, pero... Eh, eh, el doctor Atul fue un gran animador del desarrollo de la pintura mural y fue maestro de algunos de los más notables muralistas, entre ellos, por ejemplo, quien lo recuerda con mucho cariño es José Clemente Orozco. ¿no? Entonces, aquí vemos ya cómo se van sumando los elementos, pues, de recuperación de lo popular, de recuperación de la idea del alma del pueblo, una cierta imagen de ciertos personajes. Eh, de, de grupos sociales que antes no habían sido representados, por ejemplo, este personaje de, de Fernando Leal, y vamos a ver cómo todo esto se va a ir incorporando poco a poco o de alguna manera dialogando con los, en, dentro de los primeros murales que encontraremos eh, en, las, en, las, en, las, en estos edificios que mandó pintar José Vasconcelos. Aquí tenemos al ministro, al ministro José Vasconcelos, que como les digo, él mandó hacer este edificio que vemos aquí, el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Era un edificio virreinal que mandó reconstruir y, y creó con este estilo neocolonial las oficinas que se inauguraron en julio de 1922. José Vasconcelos, como sabemos, era un filósofo, era un hombre ilustrado, un hombre sumamente culto e inquieto también intelectualmente. Y él creía en la educación como herramienta de reforma social. ¿Sí? Este era, esta es una idea que viene del siglo XIX directamente desde el liberalismo, pero además, siendo filósofo José Vasconcelos, también cree que la educación tiene un valor eh, no solamente educativo en el sentido de informar y de generar digamos, habilidades y capacidades para lo, la producción, sino que también... La educación tiene todo un aspecto espiritual, tiene todo un aspecto que enaltece a las personas y que de ese modo se transforma la sociedad. Lo social, sobre todo, cree eso, cree José Vasconcelos, lo social sobre todo se alimenta de lo espiritual, ¿no? O sea, él dice, vamos a transformar a los mexicanos desde el espíritu para poder... Eh, conseguir un renacimiento cultural y de esa manera un renacimiento social en este país que está destruido por la guerra sí eh, hay un hay un tópico muy interesante dentro de, de digamos de toda la literatura de José Vasconcelos y de sus contemporáneos intelectuales que habla de esta constante lucha que ellos libran eh, a favor de la cultura y en contra de la barbarie no hablando de la barbarie se refiere pues a la guerra al caudillismo, al militarismo, a resolver los problemas en México por medio, pues, eh, de la sangre, ¿no? Él dice, tenemos que conseguir que la cultura nos cambie a todos, y para eso él desarrolló un plan eh, educativo que, con, que, con, pues, que contemplaba, digamos, tres áreas fundamentales. Por un lado, el área escolar, las escuelas, y todo lo que tenía que ver con esa educación escolarizada, incluidas también, las misiones rurales, las misiones culturales. Por el otro lado, el desarrollo de bibliotecas de archivos, no decía él, la las los niños que leen, las personas que leen, van cambiando poco a poco su mundo y su concepción eh, de, de concepción social y la manera de relacionarnos entre nosotros, no. Él, él creía profundamente en las lecturas de los clásicos, las lecturas de toda esta literatura eh, pues humanista, podían eh, transformar a, a México positivamente. Ay, ¿Está bien mi internet? ¿No me estoy como cortando? ¿Está bien? Sí, sí, sí, sí, sí está bien. Te vemos okay. bien. Perfecto, entonces sigo. Bueno, y el tercer departamento que le pareció a José Vasconcelos fundamental para generar esta transformación cultural fue el, el Departamento de Bellas Artes, ¿no? Entonces aquí les traje algunas de las portadas de esta revista fundada por Vasconcelos que se llama El Maestro, donde vemos cómo la parte estética es fundamental para Vasconcelos como medio también de, eh, pues de, de transformación interior. Eh, él no solamente promovió el muralismo, sino otras eh, expresiones artísticas, entre ellas gráficas, por ejemplo, del departamento de dibujo. Aquí vemos algunas de las portadas para que veamos la variedad de propuestas artísticas gráficas que hay. Este es de, de Diego Rivera, por ejemplo, esta portada. Este es de Adolfo Vesmo En fin, él... Se rodeó de artistas, se rodeó de intelectuales con la finalidad de que participaran, los invitó a todos a participar en este renacimiento cultural de la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, que es la, esta fue la primera vez en el siglo XX que se le dotó a la Secretaría de Educación Pública de un presupuesto bastante, bastante grande para llevar a cabo todos estos trabajos de eh, educativos, pero no solamente formales, sino también dentro del campo de lo cultural y lo artístico. Entonces, bueno, José Celos también sabemos, pues tenía una mística, ¿no? Él creía que eh, educar a los mexicanos, que eran un alto porcentaje, había de analfabetismo en México, educar a los mexicanos era una especie de apostolado, ¿no? Una especie de apostolado que requería de una serie de, pues de compromisos de los maestros, de los artistas, de los intelectuales, que lo tomaran como una especie de, él llamaba, usaba la palabra evangelización a través de las letras. ¿no? Entonces vemos cómo se mezcla, digamos, esta, eh, esta mística, esta visión de, sin ser religiosa, sí de eh, idea de transformación del espíritu, para con ello transformar a las personas y conseguir una, eh, pues una, un bienestar no solamente a nivel individual, sino también colectivo. Ahora, les traigo este, esta imagen del ex, de uno de los murales del ex convento de San Diego Coleman por dos razones. Una, porque fue en 1921 cuando se declaró que formaba parte del patrimonio nacional este convento que estuvo muchos años abandonado, que era... Eh, pues un convento del siglo XVI y cuando se empieza a crear justo también en 1921 esta noción digamos de eh, pues que ya había empezado unos pocos años antes de preservación del patrimonio cultural ahora también se las traigo esta imagen porque Vasconcelos admiraba los murales del siglo XVI porque conseguían eh, educar a las personas a de, eh, acerca del cristianismo a través de las imágenes, ¿no? Él en sus primeros encargos murales creía que a través de las imágenes se iba a poder, digamos, evangelizar con una nueva mística revolucionaria, con una nueva eh, eh, noción de cultura, siempre cercana a la cultura clásica, siempre cercana a la, al concepto de alta cultura y que los muralistas iban a poder visitar estos, estos conventos del siglo XVI, especialmente el de acolman pero también está el de Malinalco, por ejemplo, y tomar de ahí una eh, pues, inspiración para eh, que sus murales tuvieran una finalidad didáctica. A mí me parece muy importante siempre subrayar que el muralismo comenzó como parte de una estrategia educativa, ¿no? que el muralismo comenzó con esta noción de que tenía que tener una finalidad didáctica, que tenía que tener un mensaje que transformara a las personas, al público, a las masas, después se va a decir las masas, o al pueblo, desde adentro, culturalmente, estéticamente, artísticamente, pero siempre con eh, la finalidad de una mejor convivencia colectiva. Entonces llegamos pues, a nuestro primer mural, ¿no? La, el muralismo tiene, digamos, en esta primera etapa, tiene dos momentos importantes. Uno es el inicio, el arranque en 1922, y que eh, sobre todo representa la posición de José Vasconcelos respecto al muralismo. Recordemos que él fue el que primero encargó los murales, pero el mecenas de los, del mural, los murales fue el Estado. Entonces hay una relación cercana entre estos primeros muralistas y pues el, digamos, la, la concepción del Estado en relación a este reformismo que tenía que implementarse a partir de 1921. Esta primera etapa entonces tiene que ver con un tipo de nacionalismo, con un tipo de gobierno, que es el de Álvaro Obregón, con un tipo de ideología eh, digamos, de reconstrucción, que es la de la primera mitad de la década de los 20 Después va a haber un, una transformación de los fines del muralismo, y ese es el segundo momento de esta primera etapa, que es cuando los artistas se politizan, se en, en, entran al Partido Comunista Mexicano, eh, empiezan a, digamos, a tener una militancia y se separan de José Vasconcelos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, empezar por este primer momento, que es cuando José Vasconcelos le encarga a Roberto Montenegro que pinte el árbol de la vida, que así se, así se llama este mural, que lo pinte en, este, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, y que en ese momento José Vasconcelos designó como una sala de discusiones. Él se imaginaba que en este espacio iban a llegar, que, que durante muchos años también albergó la Hemeroteca Nacional, iban a llegar los estudiantes de la preparatoria, los estudiantes de las diferentes, eh, pues digamos, escuelas adscritas a la Universidad Nacional, a tener discusiones de carácter intelectual, de carácter filosófico y de las distintas disciplinas científicas. ¿no? Era un espacio de discusión, un espacio de reunión y un espacio, pues, de alta cultura y de alto conocimiento. O sea, no había todavía en este, en este espacio esta noción de, de eh, darle un cariz popular o un cariz, digamos, tan extendido hacia las masas de la pintura. Por eso, este mural de Roberto Montenegro nos parece a primera vista pues, un poco enigmático, ¿no? para que nosotros sepamos lo que significa que haya este hombre parado aquí y todas estas mujeres a su lado, eh, digamos, esta simetría de la composición, más todo este árbol que está acá, y entendamos qué significa esta frase, pues tenemos que tener una cierta familiaridad con el código, ¿no? Con el código significa, con las ideas de José Vasconcelos, con la noción que en ese momento se tiene de alta cultura, y que nosotros seamos capaces de leer esta, estas alegorías o estas imágenes metafóricas que pro, propone Roberto Montenegro. Es decir, todavía no se da este momento en donde el muralismo se, se pretende, eh, ser una, pretende ser una narrativa transparente para los ojos del público. En este momento, todavía el muralismo está mucho más asociado a esta noción de alta cultura y cultura clásica. Para que nosotros comprendamos lo que significa cada una de estas triadas alegóricas, pues tenemos que tener una cierta preparación en, eh, digamos, en el, en el terreno de lo iconográfico, en el terreno de, lo, de, de la educación clásica, y bueno, eh, para decirlo en términos generales, este mural habla justamente de las virtudes, habla de la, de la potencia del, del hombre como, digamos, como el ser pensante, el ser eh, pues crea, creador, y esta es una de las frases que sugirió eh, José Vasconcelos a Roberto Montenegro, que tomó de un libro de, un libro de, eh, de Goethe, ¿no? dice, acción supera al destino, vence. sí Como vemos, pues tiene... Sobre todo un carácter más filosófico. Y esta, toda esta decoración que vemos aquí podemos asociarla con una interpretación culta del arte popular. Todo el templo estuvo pintado, está pintado, todavía lo, lo pueden ir a ver, es el Museo de las Constituciones es una visita, yo siento que obligada para todos aquellos que les gusta el muralismo. Está muy bien conservado y eh, vale muchísimo la pena la visita. En este mismo espacio también se hicieron vitrales y como vemos, ya estas imágenes pues, nos remiten a lo que estaba haciendo desde 1910, 1912, en el ámbito de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estos vitrales se parecen a los cuadros de Saturnín, se parecen a algunos de los cuadros de Germán Gedovius, es decir, maestros que ya trabajaban en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que remiten pues a la arquitectura virreinal, a este, a este el jarabe tapatío. Aquí ahí vemos un personaje vestido blanco que es un campesino, vemos también eh, objeto arte popular, ¿no? Ya se está, digamos, estableciendo cuáles son estas imágenes de lo mexicano o de la identidad que van a empezar a aparecer en los murales. En ciertos murales, no en todos, ¿eh? Ahora, Roberto Montenegro también participó con este tipo de imágenes, en otras pinturas que hizo tanto en el, en el claustro del Colegio de San Pedro y San Pablo, como en la Secretaría de Educación Pública, y que tienen que ver más con estas visiones esotéricas de José Vasconcelos. Como sabemos, pues José Vasconcelos tenía una... era muy... digamos, este, le gustaba el, el, el orientalismo, le gustaba este pensamiento idealista, y vamos a encontrar también murales que tienen que ver con los signos zodiacales, con Buda, con bailarinas orientales, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, pues no sé, a veces nos, nos, nos parece intrigante ver imágenes muy mexicanas, ahora identificadas como muy mexicanas, junto a, a imágenes orientales, o que tienen que ver con esta afición que tenía José Vasconcelos eh, con los astros y con el cosmos, ¿no? Bueno, pues, esas, digamos, la, esta primera etapa, ¿no? Ahora, nos vamos acercando ya en los murales que se hicieron en la Escuela Nacional Preparatoria, ahora el antiguo Colegio de San Ildefonso, nos vamos a, a ir acercando a esta nueva, digamos, este ajuste de las ideas de los artistas en relación a los temas que se deben de pintar en los murales. Tenemos aquí dos ejemplos de artistas que llegaron a pintar invitados por José Vasconcelos. Uno de ellos es Jean Charlotte y el otro es Fernando Leal. Vean aquí cómo lo que ya se retoma no son necesariamente alegorías un poco oscuras, si no conocemos el código, o temas clásicos, sino que ya está directamente aludiendo a la historia de México con la conquista a través de la matanza del Templo Mayor en este lado, y de este lado tenemos... La fiesta del señor de Chalma de 1923. ¿No? Los, los voy a pasar individualmente para que se puedan ver mejor. Este mural, que si se fijan tiene estos mismos elementos que vimos en, el, en los murales del convento de Esta digamos esta, esta línea aquí abajo que delimita la pintura, eh, nos habla de la historia de México. Y este va a ser uno de los temas Fundamentales del moralismo, la historia de México. Es también un momento en donde eh, uno de los temas pues, más eh, importantes para la definición nacional es el de la conquista. ¿no? La conquista que es, digamos, donde se genera el mito de origen de la nación mexicana como nación mestiza. Esta noción del mestizaje de eh, esta síntesis o esta reunión o este choque o este conflicto entre lo hispánico y lo indígena se da sobre todo eh, o se sitúa sobre todo en la guerra de la conquista. Y este es un tema, pues, de los primeros que se pintan en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Eh, también a José Vasconcelos le interesa el tema de la historia de México, también es de la conquista, solamente que aquí difiere en relación a lo que pinta Jean Charlotte, porque Jean Charlotte pone, digamos, más la barbarie del lado de, la, de los españoles y la civilización del lado de los indígenas. Y José Vasconcelos lo veía eh, de forma eh, pues totalmente al revés, ¿no? Ahora, como este mural se encuentra enfrente del mural de Jean Charlotte, y habla ya de otra de las características que quiero señalar, y es que en el muralismo... En Escuela Nacional Preparatoria comienza a pintar estas formas, digamos, antropológicas, culturales de la vida de los mexicanos. Aquí habla de un tema de, de religiosidad popular, que es la, el culto al señor de Chalma. Y vemos pues ya estos personajes que tienen pues rasgos más eh, reconocibles como el pueblo de México, ¿no? Eh, estos personajes que además se ve su piel morena en una alusión a eh, la condición racial de los mexicanos que es mestiza, que tiene digamos un antecedente indígena o que tiene todavía una, una fuerte digamos eh, eh, fuerte influencia de lo indígena, ¿no? Eh, vemos también las danzas y toda esta digamos esta recuperación de, del de lo tradicional, y vemos también, bueno, pues, estas, estas otras formas, los sombreros, los, eh, los, los atuendos blancos de las poblaciones rurales, que ya nosotros vamos a poder reconocer como integrante de este repertorio de los mexicanos. Y que aluden, por un lado, el, el mural de Jean Charot a la historia, y por el lado de Fernando Leal, a la, a la, a la vida de los mexicanos, a la antropología, digamos. Mismo caso, los murales que también se encuentran en el antiguo colegio de San Ildefonso, antes Escuela Nacional Preparatoria, y que por otra vez la conquista, que se llama la Cruz Plantada de Nuevas Tierras, aquí se habla de la conquista espiritual, y por el otro lado, la alegoría de la Virgen de Guadalupe, que habla del sincretismo religioso. Dos murales de dos artistas distintos, y que apuntan en el mismo sentido de los que ya vimos de Fernando Leal y de Jean-Charlotte. La conquista como un momento fundador de la síntesis religiosa, de la síntesis cultural, pero también la identidad que tiene un ingrediente de popular de, eh, de, re, de religiosidad, digamos, sincrética, que tiene además toda una característica racial, que eso es muy, muy evidente, y que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va configurando a lo largo de los 20s, ¿no? Y el uso de los colores, ¿no? que eso es algo también, digamos, que estos artistas, que la mayoría de ellos vienen llegando de fuera de México, van a integrar y que forma parte de su entrenamiento vanguardista. Diego Rivera llega de Europa, estuvo una, unos largos años en, en, en Europa, en Francia, en España, en Italia. Llega de Europa también David Alfaro Siqueiros, llega Fermín Revueltas, que había estado estudiando en Estados Unidos. Llega también Ángel Sárraga, llega Adolfo Orbes Mogart, y todos estos artistas, más que tengan, digamos, una visión encerrada dentro de, la, de lo mexicano, tienen un, un vínculo internacional con sus concepciones artísticas. Por supuesto que la creación de Diego Rivera de 1922, que se inaugura hacia finales de 1922, pues se ha tomado como uno de los eh, pues momentos culminantes del origen del muralismo. Ahora, este Diego Rivera, eh, yo, lo, yo lo entiendo más, que con este mural, digamos, que cierra su ciclo europeo. Si se fijan, es un mural pues bastante eh, influenciado, bastante deudor de eh, murales más bien que tienen, eh, que están localizados en Italia. O sea, él venía de hacer una gira en Italia, de ver murales renacentistas, de ver murales bizantinos. Y nosotros si vemos este mural, por un lado nos recuerda a estas, estas figuras alegóricas del mural de, de Roberto Montenegro, porque tiene detrás, para poder entender este mural, este mural es muy complejo en su significado, porque está lleno de alegorías, porque... Tiene una serie de referencias pues, cultas eh, de la cultura clásica, de la Biblia, incluso de la, de la filosofía idealista, del esoterismo. ¿sí? No es un mural de fácil lectura para nada. Es un mural pues, que solamente pueden descifrar aquellos que tengan esa cultura para identificar de qué se trata. Esto, eh, este es el primer mural de Diego Rivera en México y sus siguientes murales, que son los ciclos de la Secretaría de Educación Pública y de la ex Hacienda de Chapingo, van a cambiar radicalmente su lenguaje. ¿no? Eh, pero aquí se identifica sobre todo con el pensamiento de José Vasconcelos. Hay muchísima afinidad en este momento entre José Vasconcelos y Diego Rivera. También así le pasa a José Clemente Orozco en sus primeros murales, que son también alegóricos, también bastante oscuros para la mayoría de las personas, y que fueron destruidos por el propio Orozco. Orozco, en el primer piso de la Escuela Nacional Preparatoria, pintó estos murales, que es de los que solo tenemos fotografías, porque él mismo los destruyó, y solo se conserva este que está aquí, que se denomina la maternidad. ¿No? Son murales que tienen que ver con la teosofía y que, eh, pues que no responden necesariamente a esta finalidad didáctica clara. Es una idea, la idea didáctica de, de José Vasconcelos tiene que ver con que el arte culto eleve los espíritus hacia el arte. Y no, él no, quería, él no creía en el arte politizado, ni creía en el arte, digamos, de fácil, diger, que se diger, digería fácilmente. Estos son otros de los morales de Roberto Montenegro, que como les comenté hace ratito, pues son de carácter orientalista y que responden a los intereses de José Vasconcelos en ese momento. Asimismo estos, pero aquí ya vemos cómo eh, esta, este discurso de lo nacional, este, este discurso del mestizaje, de lo que tiene que ver con lo arqueológico, con el paisaje, y, eh, y bueno, y con todo lo que es la factura material y cultural, pues ya se empieza a, a, a decantar en estos muros, ¿no? Estos están, también se, son, se pueden visitar en la Secretaría de Educación Pública y, y creo que, pues que hay que conocerlos, ¿no? Ahora, volviendo a la Escuela Nacional Preparatoria, tenemos pues, la participación de Siqueiros, ¿no? Siqueiros que llegó también de estar en, en España, eh, y que como vemos, pues también comienza con una, unos murales más alegóricos, es el primero de los, de los muralistas que, que eh, ingresa al Partido Comunista Mexicano y comienza su politización. Entonces, de ver este mural que, que se llama eh, El Espíritu de Occidente, fíjense, es una alegoría, el Espíritu de Occidente está pintado en el, lo que se conoce como el Patio Chico del Colegio de San Ildefonso, en uno de los cubos de la escalera, pues él empieza, digamos, a mexicanizar su expresión y a presentar más bien tipos, tipos, eh, tipos populares, como esta mujer que vemos del lado izquierdo, del lado derecho todavía es una referencia a la, a, a la, a, la, a la, la historia de San Cristóbal, que habla de, eh, que cruza el mar y habla de la conquista de una manera metafórica, y ellos va a pintar paralelamente a José Clemente Orozco, que también habla de la conquista, que también habla de esta labor, digamos, civilizadora de la, de la cultura occidental sobre los americanos. ¿no? Son murales, cada uno de estos, podríamos hablar toda la hora de cada uno de estos murales que estoy presentando, pero en este momento lo que me interesa que vean es cómo se empiezan, digamos, a fijar ciertos temas como parte, digamos, de lo que nosotros conocemos como muralismo. Ya vimos que se fija el tema de la historia, especialmente el tema de la conquista, ya vemos que se fija el tema de lo cultural, especialmente la vida de los mexicanos, y que con ello se le da causa a la noción de identidad. Ya vimos también pues, que la revolución va a comenzar a aparecer en los murales. Ahora, un momento también que me parece así como de quiebre en este, en este proceso, es cuando los artistas se meten al Partido Comunista Mexicano. ¿No? Eso sucede en 1922, hacia finales de 1922 y en 1923 comienza la ruptura con José Vasconcelos. Ya vamos a ver entre las imágenes, ya imágenes de corte comunista, mensajes también totalmente pues ideológicos en ese sentido y vamos a identificar personajes como el obrero, el campesino, el soldado, ¿no? Eh, el proletariado, los pobres frente a los capitalistas, eh, la noción de, produ de producción, la noción, eh, digamos, de lucha de clases. Y eso es una de las cosas ya también con el cambio de gobierno, que Calles, Plutarco Elias Calles, el nuevo presidente, pues ya no va a ser tan consecuente, digamos, o no, no va a tolerar esta radicalización de los artistas. Sí, el, la primera etapa del muralismo con Álvaro Obregón va a ser una etapa pues, de relativa, digamos, libertad expresiva, pero cuando sube Plutarco Elias Calles a la presidencia, hacia mil, en 1924, comienzan a ser censurados los artistas o les quitan el dinero, como ven, este mural de, de Siqueiros que se encuentra en el patio chico, pues no lo termina porque no le dan dinero para poderlo terminar. Se llama El entierro del obrero sacrificado y habla de la muerte, refiere a la muerte o al asesinato, porque fue un asesinato de Felipe Carrillo Puerto en enero de 1923. ¿No? Entonces, esta etapa, de, a partir de 1924, ya vamos a ver toda esta iconografía que tiene que ver con la Revolución Mexicana, vista como una revolución social como una revolución en donde lo social y los contingentes, digamos, de campesinos, los contingentes de rancheros, incluso la participación de los obreros, se empieza a representar. Y es interesante porque esto nos habla también de cómo, cómo cambia el estatus del artista. El artista de ser considerado alguien que trabaja en la escuela, en, en una academia, digamos, en un en un taller donde están otros artistas, se ve ya ahora como un intelectual, como un militante político y eh, como alguien que está dando significados de carácter social. Estos son murales de Orozco, allá en la Escuela Nacional Preparatoria, y esto es posible después de la ruptura con José Vasconcelos. Hacia 1924 ya se empiezan a pintar la huelga, los burgueses, el proletariado, ¿no? Cada uno en su propio estilo, ¿no? Como sabemos, son muy, muy diferentes cada uno de los muralistas, cada uno tiene sus propias ideas políticas, cada uno tiene sus propias convicciones. Por ejemplo, Orozco nunca se metió al Partido Comunista Mexicano, a diferencia de Rivera y de Siqueiros que sí estuvieron en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, las visiones de Orozco serán pues, como más críticas o hasta cierto punto más ambiguas e incluso abiertas a mayores significados que las imágenes que nos presenta Diego Rivera. Todas estas son de José Clemente Orozco y vean cómo él incorpora pues, la sátira y habla de, las, de, ya de su momento, con, ya no son alegorías incomprensibles o oscuras para los que no somos tan doctos, sino ya son imágenes que tienen que ver directamente con lo que él está viendo en su momento presente. Y nos vamos a ver otro ciclo mural que está en la Secretaría de Educación Pública, que es el de Diego Rivera. Y que este es el que más se nos ha quedado en nuestro imaginario de los murales, porque pintó, bueno, muchos metros cuadrados, cientos de metros cuadrados de pintura mural, pero además eh, realizó, digamos, una especie de inventario del pueblo de México, de sus fiestas, tradiciones, trabajos y toda una serie de imágenes que han circulado mucho en los medios y que por eso las tenemos, digamos, ya muy integradas hasta a nuestra noción de México a través de los murales, ¿no? Entonces vemos, bueno, pues todas estas, estas que corresponden al patio del trabajo, y estas que incluso han circulado durante décadas en los libros de texto, y por lo tanto nosotros las identificamos con eh, la noción de Revolución Mexicana. Fíjense cómo ya en este momento... Ya el artista no es alguien que nada más pinta para la élite o para un grupo, digamos, que, pu que puede comprar sus obras, sino que la vocación del arte público tiene que ver eh, justamente con este nuevo alcance, ¿no? Este nuevo alcance que puede tener el arte eh, a través de imágenes que hablen de su historia antigua, como puede ser la conquista o incluso el pasado prehispánico y la historia contemporánea. Entonces, bueno, aquí eh, estas, estos murales que se pueden visitar también hasta incluso sábado y domingo ya están abiertos para visitar, que es el patio de las fiestas, ¿no? En donde Diego Rivera, pues, eh, durante el callismo es interesante, casi la mayoría de los, de los artistas pen, perdieron sus encargos murales, porque calles ya no le pareció tan prioritario, digamos, darle recursos al muralismo y se lo dio a otro proyecto educativo. Eh, de, de gubernamental que se llamaban las escuelas de pintura al aire libre Entonces solamente se quedó pintando prácticamente Diego Rivera en, una etapa, en otro momento también pintó Robert, Roberto Montenegro pero Diego Rivera se convierte en esta, en esta segunda etapa de la, del muralismo de los veintes en el caudillo de los muralistas aquí están otras que, sean, que tienen que ver más bien con lo antropológico ¿no? la vida y sin embargo, aunque son temas pues, de mucho más narrativos, mucho más fáciles de identificar, pues tienen una gran eh, complejidad en términos de la historia del arte, porque él abreva, digamos, del mural, de, lo, de los murales renacentistas, de su experiencia vanguardista, y pues de todo este aprendizaje que tuvo Diego Rivera él empieza a pintar murales cuando él tenía como 35 años, entonces ya era un artista formado y bastante maduro, digamos, en sus ideas eh, estéticas. ¿No? Aquí aparecen, por ejemplo, como protagonistas las masas, es la primera vez que estos contingentes de la revolución, como las la fotografías que les enseñé al principio, pues aparecen en la pintura, ¿no? es la primera vez. Y en ese sentido, pues, digamos, son consecuentes con su vocación social y con el discurso oficial que pone al pueblo como protagonista de la historia contemporánea. También el pasado prehispánico comienza a ser, digamos, confirmado como el mito de origen de la nacionalidad. Por eso vemos mucho lo arqueológico puesto en los murales, sobre todo de Diego Rivera. Por ejemplo, aquí. También en las de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, aquí ya vemos la triada revolucionaria, la idea de modernidad a través del avión, o sea, todas estas ideas que tiene Diego Rivera, él es un intelectual y creador de significados que se integran en nuestro imaginario y que eh, colaboran o contribuyen a la definición del nacionalismo postrevolucionario, ¿no? La transformación de, de Emiliano Zapata en un héroe de la revolución, porque Diego Rivera era agrarista, ¿no? O la idea del proletariado, los murales que están en Chapingo, por ejemplo, en la exhacienda de Chapingo, que era la Escuela Nacional de Agricultura, que establecen su credo agrarista de Diego Rivera, ¿no? Y es interesante porque es justo, solo pudo haber pintado estos murales en esta etapa, bueno, quizás, más adelante, con el cardenismo, se volvió a abrir la ventana de, digamos, del discurso agrarista, pero en otro sentido, y estos murales de la Escuela Nacional de Agricultura, pues están en consonancia y así se han estudiado también con el discurso político, ¿no? Entonces, es un momento en la historia del arte de México, a través del muralismo, que se da este eh, vínculo estrecho entre la vida política, la vida social, y el arte, ¿no? Que esa es una de las cosas que reclamaba la vanguardia eh, europea a principios del siglo XX como una necesidad de volver el de devolver el arte a la vida de las personas. Claro que aquí sobre todo con un signo social y político, con una finalidad didáctica. Vuelvo a decirlo porque eso es algo que anima, ¿no? Aquí habla por un lado de la del desarrollo social y político y de la conciencia política en el campesinado y del otro lado, en, también en la Escuela Nacional de Agricultura, pues de la, de la, del desarrollo natural y del florecimiento y de habla de los ciclos naturales en comparación con los ciclos sociales. ¿No? Y llegamos a nuestro último mural de la década y ya con ello a terminar nuestra charla de hoy. Eh, que es el primer mural que pinta Diego Rivera en, eh, en el Palacio Nacional. ¿Sí? La epopeya del pueblo de México, este es el primer mural que pinta entre 1920 y 1930. Voy a terminar la charla de hoy con este mural, porque con este, con este mural digamos que se cierra una primera etapa de, los, eh, pues, digamos, de la manera en que el muralismo se encausa a la representación de la identidad a través de la historia de confirmar el pasado prehispánico como origen de la nacionalidad, como origen de la identidad, como origen de la espiritualidad mexicana incluso. Y por el otro lado, con todas estas imágenes que vimos de los murales del la CER, se establece también el muralismo como, eh, digamos, el, el espacio de representación del pueblo de estas identidades pues, esencialistas que se construyen en la década de los 20 no Aquí vemos este mural pues, que presenta entre la historia, aquí ¿no? una lucha entre eh, eh, los mexicas y sus pueblos tributarios, y por el otro lado el mito. Este personaje que está aquí al centro es Quetzalcóatl. Este otro personaje que está del lado de la guerra es Huitzilopochtli. Entonces, también Diego Rivera va a establecer, como vemos ya en muchos murales eh, posteriores, 30, 40, 50, e incluso los de hoy, cómo lo mitológico eh, de la antigüedad indígena siempre se encuentra presente detrás del discurso histórico. ¿no? Esa es otra de las características que quiero traer a la mesa o aquí a la pantalla, digamos, durante esta charla, ¿no? cómo en el nacimiento del muralismo, digamos, se fijaron ciertas características que van a tener continuidad y sobre todo mostrarles cómo el muralismo es, fue, es un proceso cambiante, es un proceso que se debe de ver en constante transformación. No es lo mismo el muralismo de los primeros años de la década de los 20 con José Vasconcelos y sus ideas de un nacionalismo más espiritual con, la que, que con las que se muestran hacia finales de los 20, ya como con este mural, en donde ya José Vasconcelos ya no es el referente eh, ni ideológico ni eh, de pensamiento filosófico, sino que ahora los artistas son hombres que están, se ven como intelectuales, que se ven como eh, políticos y que asumen esa, esa conciencia y asumen ese papel en sus siguientes murales de la década de los 30. Con eso terminamos. Muchas gracias. Querida maestra, querida doctora Itzel, muchísimas gracias. Qué interesante. Tenemos algunas preguntas. ¿Podemos? Claro. Bueno, Andrea Gil nos pregunta si eh, las, la, la estética de las revistas el maestro, ¿se consideran todavía del movimiento estridentista? No. no. Aquí es interesante establecer, se ha dicho que 1921 es, digamos, el año cero eh, en un sentido cultural vanguardista en México. Y sí, por un lado, en 1921, pues, eh, empieza todo este renacimiento cultural pero el estridentismo, que también empieza en 1921, en diciembre de 1921, va en un sentido, digamos, más, eh, de una, él, empieza el estridentismo de una manera no oficial. Se propone como una vanguardia eh, que rompe, digamos, con, eh, con el discurso más of, eh, ligado al Estado, más ligado a, a, a la promoción oficial. Estas, estas revistas del maestro no tienen nada que ver con las revistas estridentistas. Eh, son totalmente otra estética, son otros las... bueno, de pronto colaboraban en las mismas revistas, pero son otro grupo. El estridentismo tiene más un sesgo literario y tiene más una estética gráfica mucho más abstraccionista, más sintética, mientras que el maestro a breva sobre todo del de arte popular transformado, digamos, por estas nuevas visiones mmm, artísticas más cultas. Muchas gracias. Eh, tenemos levantada una mano, la de Antonio Arceo García. Sí. sí. Eh, adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas Hola. tardes, doctora. Buenas tardes. Eh... Mi pregunta va un poco como algo eh, en el entorno eh, de, digamos, en alguna ocasión hice un trabajo sobre las, cómo se enfrentaban dos corrientes artísticas en la Guerra Fría, que era el expresionismo abstracto, digamos, del lado americano contra el realismo socialista de, del lado de la URSS, ¿no? Y en sí. algún momento no pude ahondar mucho en eso porque meramente no era mi tema, pero sí supe que tuvieron... Eh, como vertientes en, en, en México, o bueno, ambas, o sea, el realismo es tanto el expresionismo abstracto como el realismo socialista. Y en el caso del realismo socialista, recuerdo que decían que precisamente eran los muralistas, o sea, Orozco, Siqueiros, este, eh, Diego Rivera, sí. Frida Carlos. Entonces, mi pregunta es este, acerca de eso, o sea, si realmente existe una conexión directa a lo mejor una influencia directa del realismo socialista de la URSS en, en el, digamos, moralismo mexicano. Gracias Antonio. Mira, te voy a decir, eh, en este, en, sí, sí, la respuesta es sí, pero hay que ser muy cuidadosos con quién ponemos en, digamos, en el cajón de realismo socialista. El realismo socialista se decretó en la Unión Soviética en 1934 con el gobierno de Joseph Stalin. En México, solamente, eh, el, digamos que el, el líder de los estalinistas mexicanos, eh, por decirlo así, en el campo del arte es David Alfaro Siqueiros. Entonces, digamos que mm, David Alfaro Siqueiros sí era un abanderado del realismo socialista, aunque si ustedes ven la obra de Siqueiros de la década de los 30, pues... No podríamos decir que todo es realismo socialista. Juega mucho con lo experimental, juega mucho con el accidente controlado, trabaja mucho materiales, en fin. Pero en su discurso sí defiende los fines ideológicos del real, que también defendía el realismo socialista. Es decir, mostrar al proletariado, mostrar al pueblo, mostrar la lucha social, la lucha de clases. Por otro lado dentro de, de también, digamos, del ámbito mexicano, está Diego Rivera. Él no es stalinista, al contrario, él es trotskista. Su pintura es realista, pero no es un realismo socialista, como está definido, digamos, doctrinariamente, ¿no? Ahora, hoy que mencionaste Frida Kahlo, para nada tiene que ver con el realismo socialista, o por ejemplo, eh, José Clemente Orozco, él renegaba del realismo en ese sentido. José Clemente Orozco cada vez se vuelve más expresionista, pero no abstracto, sino expresivo en su, en, su, en su técnica, en su manejo de la pincelada, etc. También hay en la década de los 20 y en la de, sobre todo bueno, sobre todo en la década de los 30, quienes se alejan radicalmente del realismo socialista. No son propiamente abstractos, pero hay casos, por ejemplo, del pintor Alfonso Michel, que se acercan al surrealismo, por ejemplo, Agustín Lazo se acerca al surrealismo, ¿sí? Y que sí llegan a tener obras pues más menos fáciles de leer, más privadas, más íntimas y que en ese sentido sí podemos marcar, digamos, una, un contraste. Pero no hay no hay no hay una equivalencia tal cual de realismo socialista y de expresionismo abstracto porque en México las condiciones son distintas. Y la lucha, digamos, dentro del campo del arte se da de una manera pues muy dinámica y los propios que se, que se denominan realistas socialistas luego revés la obra y resulta que no tanto. ¿no? Entonces todo esto hay que verlo, digamos, con mucho cuidado para entender la diferencia entre discurso y práctica artística y las distintas confrontaciones y relaciones entre los propios artistas, ¿no? que son también complejas. Muchas gracias. Esperamos que con eso haya respondido eh, la pregunta de Antonio. Tenemos una, una pregunta más, doctora, ¿estamos bien? Sí, claro. Eh, ¿Quién patrocinaba los viajes cuando los artistas no eran famosos o reconocidos? Dice Jacobo Hernández. Ah, esa también pregunta me gusta mucho. Eh, eh, por ejemplo, no, es que... Había dos tipos de patrocinio. Obviamente, ¿quién patrocinaba a los artistas? Pues solo los que tenían dinero, que eran el gobierno, ¿no? Por ejemplo, a, a Diego Rivera, ¿lo, quién, ¿quién le da dinero para irse a Europa? El gobernador de Veracruz, Teodoro de Reza, ¿no? A Adolfo besmogar ¿quién le da dinero para irse a Europa? Bueno, pues una señora aristócrata que tenía dinero, lo apoya. Generalmente, la... Escuela Nacional de Bellas Artes, recordemos que Diego Rivera, por ejemplo, o que también Siqueiros, fueron a la Academia de Bellas Artes. Ellos no eran, aunque después renegaban de la academia, no eran artistas independientes para nada. Entonces, la academia tenía recursos gubernamentales que, eh, que servían para las becas a Europa, sobre todo a Europa. A Fermín Revueltas, que estudió en Estados Unidos, lo mandó su papá. Su familia le... Le pagó el viaje de estudio a Estados Unidos y solamente estuvo un año, no, uno o dos años, ¿sí? Pero a Diego Rivera, diferentes gobiernos le fueron mandando dinero como subvención para poder vivir en Europa. Y al final, el que le mandó, el último, digamos, este cheque para que viviera allá, que no era cheque, por supuesto, eh, fue José Vasconcelos y que lo mandó a hacer una gira por Italia para que viera los murales y que pudiera regresar a México digamos con este, ya con este proyecto de hacer arte público, ¿no? Entonces, realmente yo, yo, yo te, respondería, te respondería rápido que fue el gobierno mismo el que les pagó las becas a la mayoría de los artistas en Europa. Muchas gracias. Esperamos, Jacobo, que sea la respuesta eh, a tu duda. Doctora Itzel, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, quiero recordarle a todos los que nos escuchan que esta, este ciclo de charlas está eh, en Comunidad Cultura, UNAM, estará a través de las redes del Facebook y eh, tiene como objetivo eh, formar parte del programa para conmemorar el centenario del muralismo como un movimiento artístico y social que sin duda marcó la vida cultural de los espacios públicos en México y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien por supuesto eh, agradecemos muchísimo igual que a usted doctora. Muchas gracias y nos vemos eh, en, el, en la siguiente charla. Muchas gracias y gracias por su atención y gracias aquí a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta buenas luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Buenas noches.